de los próximos meses se van a celebrar otros actos que ya darán pie a eso, a, la, a exposiciones mucho más prolongadas de las que se puedan eh, sacar eh, datos. Hoy es simplemente un, un, un bocado, ¿verdad? Y para cerrar nuestra, nuestro viaje a esta salida, a, esta, a, esta, a, este, a este tren con rumbo a la transición energética, tenemos, bueno, al que yo personalmente considero, Ojalá lo tuviésemos en medio ambiente y no, lo y, y no lo tengáis vosotros en energía, ¿verdad? Uno de los grandes divulgadores de este, de este país. Hay pocas ocasiones en las que en los medios la persona supera al personaje, pero en este caso eh, es uno de ellos. Probablemente la persona con mayor conocimiento del sector eléctrico en su globalidad y, y una persona mm, además muy concentrada en cada una de sus, de sus exposiciones. Él, no, él nos va a hablar de la oportunidad de las energías renovables versus el modelo eh, fósil y nuclear. Y efectivamente, como todos sabéis, estoy hablando de Jorge Morales de Madrid. Bueno, buenas tardes. Buenas tardes a todos. Voy a intentar ser muy breve y recortar algo del tiempo. Tenemos ¿eh? un poquito de retraso. ¿no? Bueno, la verdad es que cuando hablamos los ingenieros sobre energía, normalmente la gente tiende a desconectar de forma automática. Máximo un minuto. Eh, y os tengo que decir que lo hacemos aposta. Nos gusta hablar entre nosotros. Nos, nos resulta difícil hablar con, con el resto de la población. ¿no? Y esto medio en broma, medio en serio, lo digo porque realmente complicamos las cosas normalmente mucho más de lo que finalmente son. El ámbito que nos ocupa hoy, la comparación entre las energías fósiles y las renovables, yo creo que es un claro ejemplo de ello. Eh, seguramente, a poco que uno haya reflexionado un poco sobre la diferencia entre ambos modelos, se ha dado cuenta que el modelo fósil es un modelo, pues como nos decían, ¿no? extractivo, en el que eh, cada vez que utilizamos un recurso que es escaso, su precio tiende a aumentar, cada vez queda menos petróleo, y por tanto, en, general, en términos generales, hay que suponer que su valor es mayor, y sin embargo, en el caso de las tecnologías, por ejemplo, las tecnologías renovables, ocurre justamente lo contrario. Cuanto más invertimos en una tecnología, lo que ocurre es que es más barata. Esto pasa en las, en las fósiles, lo primero también pasa en el nuclear, o sea, el nuclear es una tecnología, pero una tecnología tan sometida a, a tantos requisitos de seguridad que luego se demuestran siempre insuficientes, que al final cada vez construir una central nuclear es más caro. Sin embargo, justo, justo lo contrario, la energía solar o la energía eólica, cada vez es más barata. Ya digo que esa es una reflexión bastante fácil de llegar y que seguramente muchos de vosotros pues alguna vez habéis caído en ello y os habéis dado cuenta de bueno, pues que tiene mucho más sentido como país eh, destinar dinero a inversiones que finalmente reducen costes que a gastos, donde además lo que estamos haciendo es contaminar el planeta, como muy bien se si nos ha explicado hoy. Pero es que hay más diferencias todavía esas son las que, las que me quiero centrar ahora en unos minutos y, y en las que quiero centrar también el trabajo de ese grupo que llaman de ingenieros. Y yo ya he, he querido llamarlo mejor de regulación, ¿no? porque en la primera convocatoria del grupo eh, que le pedía a Jota, lo que, lo que hicimos, había más economistas que ingenieros. ¿no? Porque yo creo que hay una mezcla al final eh, multidisciplinar que es muy interesante. ¿Y a qué me refiero? Bueno, me refiero a que los mercados eléctricos en general que es donde se han desarrollado básicamente las renovables sabéis que hay algo de renovables también en el transporte en biocombustibles y demás pero es pero residual comparado a la participación que tienen en el sector eléctrico vienen en los mercados eléctricos lo que ha ocurrido es que eh, se han diseñado para las energías fósiles y por las energías fósiles por los dueños de las energías fósiles y por tanto la penetración de las renovables en estos mercados da resultados que a veces son realmente sorprendentes y que son muy difíciles de, de explicar a la opinión pública por ejemplo ¿Qué pasaría si yo les dijera que de no haber existido el desarrollo renovable que había en España y que hace que a día de hoy, pues como nos decía antes Rafael en el teatro, más del 40% de la producción eléctrica a día de hoy en, en, en la península ibérica es renovable? Digo, ¿qué pasaría si yo les dijera que de no haberse realizado esa inversión el precio final de la electricidad que hemos pagado, que estamos pagando, cada uno de nosotros en nuestro recibo, sería esencialmente el mismo? no sería más caro ni más barato que el que realmente hemos tomado. Seguramente, claro, si, si ustedes están vinculados con el ámbito de las renovables o de la ecología, pues lo verán razonable, ¿no? Pero esto, dicho en la calle o dicho en un medio de comunicación masivo, resulta sorprendente. La mayor parte de la gente echa la culpa a las primas a las renovables a la subida del precio de la luz de los últimos años. Claro, lo que no han tenido en cuenta es esto que decía antes, que es que las renovables no se han introducido en un mercado pensado para ellas se han introducido en un mercado pensado para los combustibles fósiles. Es un mercado que llamamos los ingenieros marginalistas, también los economistas. ¿Qué es esto? Bueno, lo que quiere decir es que, claro, eh, como los combustibles fósiles no son capaces de saber lo que les va a pasar dentro de cuatro horas, ahí está la evolución de los precios del petróleo muy reciente, no saben realmente eh, cuánto les va a costar el petróleo o el gas para poner a, a funcionar una central, pues son incapaces de hacer contratos a largo plazo, contratos fijos a largo plazo. Justamente lo contrario que le ocurre a la energía solar o a la energía eólica. Que eh, uno, una vez que invierte en, en módulos solares fotovoltaicos o, en, o en, en una planta de generación eólica, en generadores es capaz de fijar casi, yo diría con decimales, lo que le va a costar cada kilovatio hora que va a producir la instalación durante toda su vida útil, y no es corta. Estamos hablando de, en todo caso, más de 20 años. Este modelo que parece una obviedad, muchas veces en las obviedades nos perdemos y, y cuando hacemos regulación, además, nos olvidamos de las obviedades y es uno de los grandes errores que tenemos. bien Esto marca completamente el diseño de los mercados, porque no tiene nada que ver un producto que es muy estable a largo plazo con algo que es eh, fuertemente variable y que además no depende de nosotros, que depende de un país extranjero o de un cúmulo de países extranjeros, como es el caso de la OPEC, por ejemplo, en el mundo del petróleo. Bien... Eh, Claro, ¿estos combustibles fósiles entonces cómo han diseñado sus mercados? Pues los han diseñado con mercados con sistemas que son rabiosamente de corto plazo. Es decir, hoy a las 12 de la mañana se ha fijado el precio de la luz de cada una de las 24 horas de mañana, pero no son capaces de fijar el de simplemente pasado mañana, han llegado hasta mañana. Y claro, cada una de esas horas se mandan todas las ofertas de las unidades de generación a un mercado por supuesto electrónico, y lo que pasa es que la última oferta, la más cara de todas, que es necesaria para satisfacer la demanda en cada hora, es la que marca el precio de todas las demás. Esto es, si no tiene una tecnología muy barata, puede ofertar, por ejemplo, acero. Es lo que hace normalmente la tecnología solar fotovoltaica. Una vez que uno eh, ya tiene construida la planta, no tiene costes variables prácticamente. La mayoría de costes se han realizado en el momento in inicial y hay otros, que son los de operación y mantenimiento, que son esencialmente fijos. No varían porque un año haya unas horas más de sol o menos. Bien, pues lo que ocurre es que, claro, cualquiera, cualquier eh, inversor, cualquier empresario, ¿qué hace con una inversión de ese tipo? Bueno, pues oferta a cero. Es decir, no juega el precio. Si sale el sol no va a parar la planta. Produce, salga el precio que salga. Ofertar a cero no quiere decir que vaya a cobrar cero, quiere decir que acepta el precio del mercado. Es lo que llamamos un precio aceptante. Claro, ¿qué pasa? Pues que al final el precio en cada una de las horas es diferente. Y lo marca, como digo, la última central. La última central en España normalmente suele ser carbón o suele ser gas. Claro, este mercado tan rabiosamente de corto plazo lo que produce es un efecto muy difícil de explicar, llevo ya más de seis minutos explicándolo, que es que naturalmente cuando empiezan a entrar masivamente energías renovables en el mercado, desplazan a las energías más caras es decir, desplazan, a las que marcarían el precio de no haber existido ellas. Y por tanto, la entrada de las renovables en el mercado de electricidad lo que produce es una reducción del precio del mercado. Bien, esto de reducción no es un invento mío, ni de los que estamos aquí, ¿no? es una cosa que los anglosajones lo tienen bien definido, ¿no? lo llaman efecto de orden de mérito, merit order effect. y hay bastante literatura sobre ello. En España hay algunos papers científicos sobre él, pero están muy restringidos a un periodo temporal muy limitado y a unas simulaciones bastante cortas. Bien, pues Mi obsesión, llamémoslo así, para el grupo que me ha tocado coordinar es precisamente profundizar en este efecto de orden de mérito. ¿Por qué? Porque los, poco, los pocos papers que tenemos nos permiten sacar una conclusión, ¿no? que es que el efecto en orden de magnitud de esta reducción de precios de mercado debida precisamente a la integración de renovables, ya digo, en orden de magnitud sin entrar en decimales, es exactamente igual que el de las primas. Es decir, el efecto neto de primas más menos reducción de precios en el mercado sería muy próximo a cero. Es decir, de no haber existido renovables, estaríamos pagando esencialmente el mismo precio en la factura de la luz. Me parece que la conclusión es tan demoledora, sin despreciar, por supuesto, el resto de externalidades, que por sí mismo es capaz de convencer a una inmensa mayoría de la población con independencia de su sensibilidad, por ejemplo, a efectos de salud, de agricultura, medio ambiente, ecología, etc. Y por eso mi obsesión en trabajar en ello. ¿no? Ya digo que hay algunos papers, hay un trabajo, por ejemplo, de APA, de la Asociación de empresas de Energías Renovables, que todos los años hace un trabajo sobre ello, pero es un trabajo eh, que a mi juicio requiere de mayor profundidad en la metodología, ¿no? Y es lo que, bueno, lo que vamos a intentar hacer en este tiempo. Y ya para terminar, eh, os voy a contar también un, un pequeño detalle que, que apunta a que esto además puede tener resultados todavía más eh, llamativos que, que el que os acabo de anticipar, ¿no? Claro, Resulta que la evolución tecnológica en las energías renovables ha, ha, ha superado con mucho a lo que los empresarios esperábamos de ella. Con mucho. Resulta que cuando estamos hablando de efectos de orden de mérito, la eólica estaba ofertando a 90 euros en megavatio hora y la fotovoltaica que construimos en el año 2008, por ejemplo, que muchas de las familias de Ampere pusieron su dinero para que se desarrollara esa tecnología, se hizo a 450 euros en megavatio hora. Claro, lo que está pasando es que hace poco menos de un mes, en México se ha celebrado una subasta con neutralidad tecnológica que llamamos, es decir, a la cual se podía presentar cualquier tecnología de generación, desde gas a carbón a eólica, etcétera. Y claro, ¿sabéis quién ha ganado? En precio, ¿eh? En una subasta estrictamente de precio. El 70% del resultado de la subasta se lo ha adjudicado la energía solar fotovoltaica y el 30% restante la energía eólica. Claro... Esto lo hemos visto en México hace menos de un mes, lo hemos visto en Perú hace, a principios de este año, en Chile también, lo hemos visto en India, en India con costes de capital enormes, los, cap los costes de capital son extraordinariamente relevantes en el caso de las energías renovables, precisamente porque os decía al principio, porque casi todo es inversión inicial, y por tanto la financiación del proyecto es crítica a la hora de saber cuál va a ser el coste de cada kilovatio hora producido. Bien, pues en India, que tiene unos costes de capital elevadísimos comparados con los que tenemos, por ejemplo, en Europa, resulta que también están siendo las más baratas en este momento, sin tener en cuenta ni efectos de mercado ni externalidades de ningún tipo. ¿no? Por tanto, lo que estamos diciendo y lo que vamos a intentar valorar no es solamente el impacto de lo que ya ha pasado de nuestra historia, de cómo las renovables es ese impacto de, de abaratamiento de precios del mercado eléctrico, sino que además lo que vamos a hacer es hacer simulaciones sobre qué es lo que hubiera ocurrido si en vez de ...aprobarse como primera medida del actual gobierno en funciones... ...una moratoria de energías renovables que nos ha tenido cuatro años... ...sin instalar prácticamente ninguna instalación... ...si hubieran, siguiendo, si hubieran seguido perdón, desarrollando esas tecnologías... ...a precios que son hoy, en el caso de la fotovoltaica... ...nueve veces más baratos de los que eran hace tan solo ocho años. Por tanto, yo creo que el futuro no es el, el futuro del año 2050... ...como decíamos al principio, es, estamos hablando ya de 2016... ...tenemos tecnologías competitivas... Y lo que tenemos que hacer es mostrar a la gente que eh, el diseño del mercado nos está ocultando la realidad de algo que, además de ser mucho menos contaminante, es eh, pues mucho más económico para todos nosotros. Muchas gracias. Ahora entenderéis por qué hemos puesto a Jorge Armado del Talgo, ¿verdad? Hemos esperado llegar al talgo, al, al tren. Antes oí una persona que decía, creo que era, no sé si era Sara, ¿estás, Sara? ¿Estás aquí? Sí, Sara, no sé si ha sido tú o quién ha sido que decía que talgo era una palabra italiana. Han dicho, talgo debe de ser una palabra italiana. No es un acrónimo, es el tren articulado ligero o el coche a Oriol y es nuestro buque insignia de los trenes. Yo me voy a volver a Barcelona en uno de ellos cuando acabe esta charla. Para cerrar eh, este, eh, este viaje. Eh, y como última opción, eh, ¿qué dice la LEX? La espada de la LEX, ¿cómo va a actuar para combatir contra el cambio climático? El camino jurídico para combatir el cambio climático lo va a, dosar, lo va a desarrollar en nuestro trabajo eh, don Luciano Parejo Alfonso, la máxima autoridad en derecho administrativo. de España. Muchas gracias. Hola, buenas tardes. También los juristas, como ustedes ven, hemos sido invitados a participar, <risa> aunque sea en último lugar, en ¿no? el furgón de cola, en este eh, realmente uh, experimento, proyecto muy eh, atractivo, por lo cual, en nombre de los juristas que vayan a intervenir, pues expreso mi agradecimiento a Pierre. Pero cabría preguntarse qué sentido tiene que intervengamos los juristas, ¿no? ¿Qué, qué tiene que decir el, el derecho. Antes eh, creo que ya se han dicho dos cosas que nos permiten una respuesta. El presentador eh, se ha preguntado, eh, casi sorprendido, cuál es el impacto de, del derecho en el medio ambiente. Bueno, pues el derecho es un producto cultural tanto forma parte del, del medio ambiente, pero además es un instrumento social de configuración de la realidad y por lo tanto también del medio ambiente. Consecuentemente el concepto eh, que tenga el derecho del medio ambiente es absolutamente eh, decisivo eh, en nuestra eh, operación respecto del mundo que nos eh, circunda. Esto por un lado, eh, pero en segundo lugar, puesto que nuestra cultura es la de los españoles, siempre actuar ex post facto, de tal manera que preguntamos al derecho cuando ya no hay remedio, a ver cómo me arregla esto, ¿no? por, eh, de tal manera que esto se, se, se, se, se expresa muy bien en nuestro idioma, que a diferencia de otros como el alemán, que no tiene sino ser una pregunta, debe ser, nosotros preguntamos... Puedo, que es una cosa distinta a debo ¿no? bueno pues eh, justamente esto es lo que explica creo yo que el derecho venga en último lugar eh, aquí porque mmm, realmente tiene que actuar a la luz de los resultados que aporten todas las otras eh, comisiones que se van a constituir a los efectos de configurar eh, todo el proyecto en, en su conjunto. Pero esto no quiere decir que actuar en último lugar eh, implique que el derecho no deba ya comenzar eh, a intervenir. ¿Cómo tiene que eh, comenzar a pesar simultáneamente a los demás? Pues porque lo primero que constatamos es que en nuestro país lo que es inexistente es una política coherente, sistemática y eficaz en materia medioambiental, de eficiencia energética y, desde luego, contra, eh, de, de lucha contra el cambio eh, climático. Lo que nos encontramos es una proliferación de normas de diferente rango, eh, contradictorias entre sí uh, y, por lo tanto, productoras de ineficiencias dentro del propio derecho uh, y, consecuentemente, poco eh, eficaces para producir resultados de ahí que qué es lo que debamos hacer en primer lugar pues en primer lugar tenemos que eh, llegar a identificar y quiero ser muy breve ya para terminar que están ustedes muy cansados eh, determinar el estado de la cuestión, jurídicamente hablando, ¿Qué dicen las normas derecho internacional derecho comunitario europeo derecho interno, nacional eh, autonómico incluso local, que es importante, y que ha dicho la jurisprudencia sobre ese derecho. Por lo tanto, ¿cómo vivimos ese derecho en la realidad? Esto es, naturalmente, leído todo eso a la luz de las aportaciones de los autores de lo que llamamos la doctrina científica. Esto es importante porque el derecho actual se nutre de valores y de bienes, sobre todo en materia medioambiental. Y por lo tanto los juristas, al mismo tiempo que los otros equipos están trabajando, tenemos que identificar cuáles son los bienes jurídicos que están aquí protegidos. La salud ¿no? pública, la salud individual, el medio ambiente, entre otras cosas, como más significados, la sostenibilidad de la economía, por ejemplo, ¿no? eh, la calidad de vida, pero claro, estos son conceptos que son susceptibles de muy diversa interpretación y consecuentemente una de las primeras tareas es precisar qué significa esto si podemos extraerle consecuencias jurídicas precisas muy importante este extremo por cuanto que nosotros lo que aspiramos es a, como ya dijo el secretario general de Ampier, a situarnos en la estela de lo que se está produciendo por ahí fuera y singularmente en la sentencia holandesa en el asunto Urgenda que ha extraído consecuencias eh, incluso de los eh, valores y bienes jurídicos más de, eh, consagrados en el derecho de la, de la manera más abstracta ha deducido consecuencias precisas eh, incluso extrayendo deberes positivos de acción para el gobierno, en este caso neerlandés. Eh, este es uno de los eh, objetivos que, primeros que tendría eh, este equipo eh, jurídico. Por lo tanto, a partir de aquí, en eh, nuestro derecho, tendríamos que intentar deducir si de esas normas, tal como las vivimos, podemos concluir que existen objetivos y, por lo tanto, deberes jurídicamente exigibles, no solamente de nosotros, obviamente, sino en particular la comunidad jurídica organizada y por tanto su representante que sería eh, el gobierno y por lo tanto si esto eventualmente incluso podría ser actuable ante los eh, tribunales Bien, eh, obviamente eh, una vez que los otros equipos hayan producido sus conclusiones estas conclusiones serán a partir de este material jurídico que acabo de decir proporcionarán la base para que los juristas podamos eh, volcar todo ese material económico, eh, técnico, eh, ecológico, médico, etcétera, etcétera, a los efectos de poder instrumentar eh, una acción en beneficio de todos. Porque lo que se trata es que abandonemos nuestra cultura jurídica y que el derecho no solamente sirva para a nuestros propios fines, sino también, y por una vez, aunque sea, para intentar mejorar y arreglar la realidad en beneficio de todos. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor Parejo. Muchas gracias. Bueno, hasta aquí nuestra jornada. Eh, creo que ha quedado claro. Yo viéndoles, permítanme que sienta un profundo agradecimiento. Ahora solo lo está diciendo J. Este proyecto es... AJ. este proyecto es maravilloso el hecho que se haya producido y es el testimonio de que la autoridad moral de este país reside fuera de su parlamento sin ningún lugar a dudas solo, solo, vamos, a salir, solo vamos a salir de esta si somos más y si lo hacemos juntos y esta es la muestra de que lo vamos a conseguir muchas gracias por su paciencia